Un gusto saludarles nuevamente, mis amados, que nuestro amado Padre y Señor Jesús les continúe bendiciendo grandemente. El libro de Lamentaciones tiene como autor el profeta Jeremías. Fue escrito aproximadamente 587 años antes de Cristo y el tema principal de este libro es acerca del sufrimiento como castiga, como castigo por el pecado.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 Cuando el rey Sedequía se rebeló contra Babilonia, que había cometido a Judá, Nabucodonosor, Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacó a Jerusalén. Eso lo leemos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 24, 20. Eh, la sitió y la gente en su interior estaban muriendo de hambre. Cuando él penetró el muro, el rey Sedequías y los soldados escaparon, pero fueron prontamente capturados y llevados cautivos. Esto lo leemos en Segunda de Reyes en el capítulo 25 versículo 4. La mayor parte de Jerusalén fue destruida, el templo fue quemado y todos a excepción de los más pobres fueron llevados al exilio. Segunda de Reyes 25, versículo 8 al 12 Los poemas del libro de Lamentaciones fueron escritos durante y después del tiempo en que esto ocurrió El pueblo de Dios lo había perdido todo por causa de la rebelión y la desobediencia Los poemas describen a Jeremías y su ministerio al hablar acerca del cambio en las circunstancias, le mostraba a los hebreos cómo expresar su pena y los consolaba. Jeremías los alentaba a humillarse plenamente porque sólo así vendría la restauración. La tristeza de Jeremías era profunda. Fue llamado el profeta Llorón. Sus lágrimas, Brotaban de un corazón quebrantado Sabía lo que le deparaba el futuro a su país Judá y a Jerusalén Su capital y la ciudad de Dios Él lloraba Porque el pueblo rechazaba a su Dios El Dios que los había hecho Los amaba y procuraba bendecirlos Tanto Lamentaciones como Jeremías se concentran en la destrucción de Jerusalén. El libro de Jeremías la predice y el libro de lamentaciones lo recuerda. Lamentaciones es un canto funerario escrito para la ciudad caída de Jerusalén. Como un siervo escogido por Dios, Jeremías sobresale en la profundidad de sus emociones, sus intereses en la gente, su amor a la nación y su devoción. Las lágrimas de Jeremías no eran lágrimas de una persona egocéntrica, sino de una persona centrada en Dios. En este libro de lamentaciones Jeremías de pie en medio de las ruinas de Jerusalén y del templo lamenta la destrucción que él mismo había predicho en el idioma hebreo Jeremías está escrito en una serie de poemas que describen la ruina de la ciudad y la ciudad de la desolación ha sido llamado un cántico fúnebre sobre Jerusalén. El último capítulo de Jeremías acerca del incendio de Jerusalén y el comienzo del exilio de Babilónico debe leerse como instrucción, introducción a este libro. Torres Amad toma de la septuaginta este prefacio. Después que Israel fue llevado a cautivo y quedó Jerusalén desierta, estaba sentado el profeta Jeremías llorando y en decho sobre Jerusalén con la siguiente lamentación y suspirando con amargura de ánimo y dando alaridos, dijo. Se piensa que este prefacio pudo haber estado en el ejemplar hebreo de donde hicieron su traducción los 70 Consta de cinco poemas en forma de endechas o lamentos fúnebres De los cuales los cuatro primeros forman un acróstico Cada línea empieza con letras sucesivas del alfabeto hebreo El Salmo 119 esto sirvió no solo para facilitar la memorización sino para expresar más plenamente la totalidad del dolor, a lo cual contribuye también el ritmo de las líneas breves y plañideras del capítulo 3 y el constante con contraste entre la brillante situación anterior y aquella humillante en que la desgracia lamentada ha sumido a la ciudad. Lo leemos en el capítulo 1, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 y capítulo 2. El autor de las Lamentaciones no se nombra en este libro. Pero hay indicaciones internas e históricas de que fue Jeremías. Dicen que Jeremías escribió Lamentaciones como un testigo ocular. En el capítulo 1 del versículo 13 al 15 en el capítulo 2 del versículo 6 el 9 en el capítulo 4 1 al 12 lo dice posiblemente con la ayuda de Barú como secretario en Jeremías 36 versículo 4 y Jeremías 5 1 también podemos leer, leer acerca durante o poco después de la caída de Jerusalén en el año 586 a.C. era mediado de julio cuando la ciudad cayó y mediado de agosto cuando el templo fue quemado Es muy probable que Jeremías viviera la destrucción de los muros, torres, hogares, palacios y templos Por eso él escribió mientras el acontecimiento permaneció dolorosamente fresco en su memoria pero antes de su partida forzada a Egipto en 583 a.C., leemos en Jeremías 43, del versículo 1 al 7. Esto, el lenguaje usado en Lamentaciones, es un paralelo cercano del que usó Jeremías en gran parte de su libro profético. Este libro es totalmente poético. el libro de Jeremías, cada uno de los cinco lamentos contiene 22 versículos, excepto el tercero que tiene 66 versículos. Tres veces 22, reflejado el número de letras del alfabeto hebreo. Esta es una curiosidad. Además, los primeros cuatro son acrósticos alfabéticos. 1-1, 2-1, 3-1 y 4-1. Los primeros tres lamentos son iguales en longitud. Cada versículo en el primero y el segundo, excepto el 17 tiene tres líneas hebreas. Mientras que en el tercero cada uno de los 66 versículos tiene una línea hebrea. El cuarto es más corto. Cada uno de sus 22 versículos tiene dos líneas hebreas. Y el quinto es Aún más corto, cada versículo tiene una línea hebrea. El uso del alfabeto como estructura formal indica que, aun siendo estos lamentos apasionados, están compuestos con cuidadoso estudio. El enfoque principal de Lamentaciones es el juicio, es el juicio de Dios en respuesta al pecado de Judá. Este tema puede ser seguido a lo largo del libro En el capítulo 1, 5 En el 8, en el 18, en el 20 3, 42, 4, 6, 13, 22, 5, 16 Un segundo tema que sale a la superficie Es la esperanza En la compasión de Dios Como en el 3, 22 al 24, el 31, 33 y en el Salmo 30, del 3 al 5. Aunque el libro lidia con desgracias, se vuelve a la gran fidelidad de Dios. Y cierra con gracia conforme a Jeremías, pasa las lamentaciones a consolación. Capítulo 5, del 19 al 22. Lamentaciones es un, uno de cinco libros cortos que los hebreos llaman mengil meilo o rollos los cuales son leídos en ciertas fiestas anuales El Cantar de los Cantares se lee durante la Pascua la celebración más importante Ru en Pentecostés para celebrar la cosecha Lamentaciones en el noveno día del cuarto mes, que conmemora la destrucción de Jerusalén, Jeremías 52, versículo 16 El libro de Eclesiastes es la fiesta de los tabernáculos y Esther en Purín Jeremías fue conocido como el profeta Llorón por su profunda y permanente pasión por su pueblo y su ciudad en Lamentaciones 3, 48-49 Este mismo dolor por los pecados del pueblo y su rechazo de Dios fue expresado por Jesús mientras se aproximaba a Jerusalén y veía futuro su destrucción en manos de los romanos el cual lo podemos leer en el libro de Lucas en el capítulo 19 del versículo 41-44 a, a causa del rechazo de los judíos a su Mesías Dios usó el asedio romano para castigar a su pueblo Pero Dios no disfruta el tener que castigar a sus hijos Y su oferta de Jesucristo Como una expiación por el pecado Muestra su gran compasión por su pueblo Un día, por Cristo Dios secará todas las lágrimas Lo dice Apocalipsis en el capítulo 7, versículo 17 El libro de Lamentaciones refleja un significativo giro decisivo en la historia bíblica La caída de Jerusalén Recordándonos así que Dios es fiel a su palabra Acerca de su postura contra la infidelidad Al mismo tiempo que ofrece esperanza para el futuro basado en su carácter Mis amados, si les ha gustado Estar en sintonía con Jesús, seguir estudiando y meditando en la palabra del Señor, les invito al próximo video, el cual estaremos hablando del profeta Ezequiel. Dios me les bendiga grandemente.